Martínez. Le agradezco la respuesta, señora Valerio, pero creo que si usted y yo saliéramos ahora mismo a la calle y preguntáramos a la gente si ha mejorado la calidad del empleo desde el cambio de Gobierno, la respuesta sería abrumadoramente que no. Y, señora ministra, eso es lo realmente importante. Ahí es donde debería dejarse sentir. El cambio de Gobierno no servirá si no se nota en los bolsillos de la gente, si no se nota a final de mes, si no se nota a la hora de llenar la nevera. Se lo digo a usted y se lo digo al conjunto de su Gobierno. Hace falta algo más que confeti a la hora de gobernar, hace falta política económica. La regulación actual del mercado de trabajo, como usted sabe, es funcional a un modelo productivo basado en los bajos salarios y en la inestabilidad. La precariedad se ha convertido, de hecho, en una materia prima más de un tipo de crecimiento económico que se concentra en quienes más tienen. Por eso es necesario hacer reformas urgentes que reequilibren la situación, es necesario derogar las reformas laborales y, además, sería algo que no le supondría ni un solo céntimo a las arcas públicas. Otras medidas, como subir el salario mínimo o reforzar la inspección de trabajo, de hecho, harían mejorar las cuentas del Estado porque se incrementarían las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales. Señora Valerio, si ustedes comparten nuestro diagnóstico, deben compartir también la necesidad de intervenir con medidas como estas. Por eso, mi primera pregunta conduce necesariamente a otra: ¿a qué están ustedes? Vaya esperando? terminando, señoría.